Los estudios muestran que un giro hacia comportamiento sostenible reduciría nuestras emisiones entre un 40 y un 70% para el 2050. Todos y todas somos el cambio. Día Internacional del Medio Ambiente 2022. Una sola tierra.